Maldita madre, la tuya que se me abre. Que le pique el tonto porque le di con vinagre. Te rapo tu tía, te rapo tu comadre. Que traje un bugarrón para que se rapia tu padre. Por la nota que tengo me persigue el A ti te persiguen por la mueble que te vendea. Yo voy a dar y a me lo que sea. ni monada coco, no esa vaina da diarrea. No voy a decir, maná. Ya. Yeah.